Ayer se vivía una fiesta en el multicine de la ciudad de La Paz ubicado en la avenida Arce porque se estrenaba en La Paz el novio de la muerte que relata la dictadura que se vivía en nuestro país en 1980 y hoy tenemos invitados de lujo al actor principal Reinaldo Yujra y también tenemos a Iván Molina que ha participado de la coproducción también de este proyecto. Qué gusto tenerlos con nosotros. Muy buen día, gracias a Viayala por la recepción y la promoción de la película. Además que es la primera vez que debo admitir que he estado presente también viendo ayer la película, la primera vez que me toca estar viendo la película y teniendo al actor principal al lado. Así que ha sido toda una experiencia muy, muy linda. Estamos aquí para hablar de este proyecto que relata un hecho histórico que ha pasado en nuestro país en 1980. Recordemos que en esa época estábamos viviendo una dictadura bastante fuerte y además el contexto de la película que habla del asesinato del padre jesuita Luis, Espina. Luis Espinal. Un po coméntanos un poquito más. Sí, Bueno, en realidad eh, el proyecto nace ante la necesidad de que la historia la olvidamos muy rápido y que al final somos efectos de la historia, del presente y del futuro. Y entonces eh, vemos que las nuevas generaciones no hemos logrado todavía pro proyectar lo que ha significado la conquista de la democracia, la recuperación de la democracia. Es a partir que la película busca justamente, eh, primero, conocer qué es lo que pasó en la época de la, en este caso, la dictadura de García y los efectos funestos y de mucha gente asesinada, pero a la vez... Eh, cómo a partir de esto podemos acumular la experiencia para construir una democracia. Y la historia cuenta a través de una pregunta, quién asesinó y, o quién ordenó la muerte del padre Luis Espinal. Esta es la historia que cuenta y son cuatro jóvenes que empiezan una investigación buscando a lo que se conocía en esa época también a los novios de la muerte, que era un grupo paramilitar que justamente su tarea era hacer desaparecer a, los, a las personas que estaban en contra de la dictadura y bajo, bajo el mando de personas que a veces no, no estaban en el país y tenían historias muy funestas en el mundo entero. Tal el caso de Klaus Barbie, que fue el asesino de León ¿no? y que estaba en Bolivia, en coordinación con las fuerzas armadas en esa época en la dictadura. Que firma el pacto en la dictadura de García Mesa. Además que estos cuatro jóvenes que se ponen la tarea y la labor de investigar este hecho y el asesinato del padre Luis Espinal, tienen que enfrentarse también a la corrupción y a la, om y a la omisión que el Estado en ese momento estaba realizando. Así es. Eh, bueno, cuenta varias, varios momentos, ¿no? varias, varias subtramas en la película. Uno de ellos tiene que ver con la lucha de las mujeres en un contexto de una sociedad patriarcal, ¿no? Eh, y... No es solo la película, creo que la realidad sobrepasa a la película. Y por el otro lado están también las relaciones que como sociedad vamos asumiendo cotidianamente en relación a la corrupción en general de nuestras sociedades. Ahora queremos conocer un poco más también del personaje que ha desarrollado Reinaldo. ¿Qué tiempo te tomó meterte en este personaje que te ha salido, por supuesto, tan natural, sabiendo, Reinaldo, que tú también has estado presente ese año en Bolivia en el que estábamos viviendo en una época de dictadura? Bueno, primeramente agradecer a la, a la televisión y también eh, por darnos este espacio. Y siempre, eh, simplemente yo vengo siempre agradeciendo al, al director Jorge Ságinés, quien me ha incursionado al campo cinematográfico como actor, ¿no? En la primera película, La Nación Clandestina. Y desde ahí vengo trabajando en diferentes películas nacionales e internacionales, ¿no? ¿Has en La Nación Clandestina como para recibir el canto, canto de los pájaros también? también Cacería de Nazis, Corrión de Jesús, Yaguar y, y, y Raimi, varias películas, ¿no? también en Ajay en cortometraje, ¿no? entonces eh, eh, yo creo que en esta película quiero agradecer también al Marcos Malavia, que es un hermano boliviano que radica allí en país de Francia, en París, y también he estado en 2000 allí en un cortometraje que justamente me invitó, la productora Clemente Phillips, allí estábamos en un cortometraje trabajando durante un mes ¿no? Y ese corto, allí lo llaman eh, como una maqueta eh, para eh, conseguir financiamiento, fondos para hacer una, una película de largometraje. Y justo esto recién llegó para hacer, hacer el largometraje ¿no? el de Marcos, por eso Marcos ha hecho. Y también creo que el Marcos ha hecho, ha, se ha interesado en el tema de cómo los novios de la muerte nació y cómo fue eh, asesinado padre Luis Espinal, ¿no? que creo que... Nadie se interesa, ¿no? Entonces, eh, yo como eh, personaje, eh, Ramón Mercado, eh, quien era el, eh, un, un uh, esbirro de los paramilitares, de los novios de la muerte, eh, y, eh, personificado a, eh, como a torturador, ¿no? A, y asesinando, haciendo los cocos al padre espinal, porque esto también, yo creo que la nueva generación tiene que conocer esta historia, porque no sabe. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los novios de la muerte y quiénes son los paramilitares y quiénes son los gobiernos dictatoriales? ¿Cómo nos han tratado a los bolivianos? ¿Cómo nos, eh, nos han eh, empezado a, eh, a torturarlos? ¿no? Y, y eso yo creo que la historia, la juventud tiene que conocer porque es de 1980 ¿no? y también cómo ha sido asesinado el mismo... El, eh, así lo creo que Santa Cruz en el mes de julio, ¿no? el 17 de julio, ¿no? durante el gobierno de... Eh, ¿qué se llama? Eh, García Mesa, García ¿no? Mesa. ¿Y, uh -huh. ¿Y cómo llegaron estos paramilitares de distintos países aquí a Bolivia después de 50, 52, ¿no? Donde vivían en distintos países, en Argentina, aquí en Bolivia. ¿no? con nombres seudónimos, ¿no? y, y que no tenían su nombre. Por ejemplo, ejemplo, aquí en Bolivia, el, el Klaus Barbie, que ha sido el, el encabezador, y el donde enseñaba cómo torturar, cómo, cómo matar, cómo asesinar, qué hacerlo. ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que conocer la, la juventud, la nueva generación. Por eso yo he personificado para, para que conozca la, eh, la juventud, no porque esto es una historia hecha que tiene que mucho... Eh, la juventud tiene que ver porque no conocen la historia, sin conocer, porque hay veces hay, hay libros, no teóricamente, pero no somos todos, pues, le, eh, lecto a, a la lectura, ¿no? Entonces, cuando vemos una imagen, eh, una película, ayer, por ejemplo, vimos que est estaban unos 50 personas, han visto una película, un libro, han leído en una media hora, en una hora han terminado, que leer en dos meses, tres meses, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bueno, eh, eh, mostrarlo en la imagen y también mostrarlo, porque un actor siempre, cuando está actuando, tiene que pensar, ¿para qué está haciendo?, ¿Qué? ¿Para qué va a ser esto lo que yo estoy haciendo? Entonces, el actor tiene que eh, dar un mensaje a la sociedad boliviana para que reflexionen cómo era eh, el tiempo de la dictadura de los militares. Además, Reinaldo, hay que destacar también cómo has desarrollado este personaje de una manera tan pulcra y natural. De verdad, yo estaba asombrada de verte en esa faceta en la que de verdad parecía que estabas. Muy molesto en todas las escenas en las que estabas personificando, que no es fácil cabe mencionar. La ambientación, la música que ha sido escogida, incluso cómo se ha calibrado el color de las cámaras y cómo nos han llevado a vivir en esa época, sin duda es un trabajo espectacular y digno de admirar. Por otra parte, estimado Iván, ¿cómo se ha diseñado y desarrollado a los personajes para esta película? Bueno... Eh, eh. Contábamos anoche que son cinco años previo a la construcción misma del rodaje. Entonces eh, ha habido muchas idas y venidas, me imagino que son como ocho tratamientos de guión eh, y en cada uno era tratar de encontrar funcionalidades a cada personaje. Eh, creo que en ese punto Marcos Malave tenía muy claro cuál era la función, hasta de los cuatro jóvenes que hacen investigación y cada uno de los personajes que corren en realidad en las tramas direct, diferentes de la película. También es importante quizás eh, apuntar de que en la coproducción la hacemos con Francia, ¿no? Y anoche hablábamos con Christophe Bardoum, que, que hace que la coproducción con Francia y nos decía que eh, la calidad de la película, la calidad de la fotografía, del sonido, del equipo técnico en general, eh, no tiene nada, nada que envidiar a nadie. O se tiene Exacto. altísimo calidad y eso es eso es algo interesante, pero más que interesante, creo que asume el compromiso de lo que tenemos que hacer para adelante. ¿no? Vienen otro grupo de películas que han sido financiadas por el Programa de Intervenciones Urbanas y nos está permitiendo justamente mejorar las condiciones, la calidad de nuestro cine. Y esto demuestra, pero la calidad del cine, que es la, la, estética, la estética como arte, eh, debe tener una combinación del compromiso con la sociedad en la que vivimos y aquí viene la construcción de los guiones en función de las realidades en las que tenemos que, que contar. Originalmente nace como un largometraje, ¿no?, El novio de la muerte, pero en la misma película la trama habla de un documental que cuatro, incluso entre periodistas e investigadores, quieren realizar sobre este hecho <coughs> catastrófico, ¿no?, la muerte de Luis Espinal. ¿Por qué originalmente ustedes no han decidido realizarlo en documental? Bueno, eh, eh, Marcos eh, tenía la intención en inicio de que sea un documental. Pero cuando tú vas avanzando la investigación, vas avanzando un poco el desarrollo mismo de lo que significa los tratamientos narrativos, dramatúrgicos, se encuentra que podría tener mejor, mejores posibilidades la ficción. Pero es porque el consumo de nuestros públicos es... Alguien dice documental y dice... Ah, documental. La ficción tiene mejor <coughs> impacto... Me refiero al público en general. Los documentales funcionan más con, con otro tipo de plataformas. Además que es contado desde un espacio también ya contemporáneo. ¿Es cierto que cuando tú realizas un documental y decides realizar un proyecto en documental, se cuentan los hechos tal y como han sido vividos, pero la magia de los largometrajes es que te permite añadir un poco más de magia y ficción a los personajes? Bueno, esa es la... No hay una distancia grande entre la ficción y el documental. ¿no? Ambos tienen unas características de puesta en escena. Eh, la ficción te, te permite eh, amplificar a partir de la imagen, del sonido y todas las herramientas de lo que significa la cinematografía, el impacto en el público. El documental se va a mantener en la línea de casi lo que ha pasado. ¿no? Y son testimonios con personajes reales. En, el, en la ficción no, los vas recreando, tal el caso que el encuentro de, los, de, los, de las personas que cuando estaban en la dictadura empiezan a contar esos testimonios de que habían conocido a Espinal, era la decisión, ese pedazo hacemos documental o hacemos ficción. Entonces se recuperó los testimonios de los personajes que estuvieron en la época con Espinal y los actores interpretan y se crean, esos momentos que habían pasado, aquellas personas que estuvieron con Espinal en aquella última noche antes de morir. Y el gran impacto que está empezando a generar el novio de la muerte en todas las personas que están acudiendo también a las salas para poder ver esta nueva propuesta cinematográfica, que es un compromiso como bolivianos conocer la historia de nuestro país tal y como ha sido contada. ¿Cuál es el siguiente paso del novio de la muerte? ¿Van a proponerlo en algún festival de cine? Eh... Bueno, hemos pensado en varias rutas, ¿no? pero la principal ruta que es la motivación con la que comienza la película es en realidad que llegue al público, que llegue a las nuevas generaciones como decía Reinaldo porque desconocemos la historia de nuestros pueblos y desconocer la historia de nuestros pueblos significa no tener una identidad y esta es la primera tarea. Por supuesto, paralelo a esto está buscar la participación en festivales que permitan posicionar un tema tan importante como es la construcción de la democracia en América Latina. ¿Ustedes piensan que con este mensaje que quieren obtener en la película para toda la población que vaya a verla, va a haber un cambio también de mentalidad, de pensamiento y de acción en la sociedad? No sé, Renato, que piensa? que es el personal. Eh... Dependiendo eh, qué es qué es lo que tiene, qué, es, qué es lo que es lo que quiere decir en la vida. Verdaderamente lo crees lo que lo que ha pasado o no lo crees, ¿no? Es simplemente esa historia es pasado, no es así, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Aymaras, el, el, el, el tiempo no es pasado, ¿no? Siempre es cíclico, ¿no? Vuelve, es presente, es circular el tiempo, ¿no? Nunca es pasado. Cuando, entonces, yo creo que sí, eh, la verdad es que hay va a haber gente que va a revisar combinación clandestina, ¿no? clandestina, la película reflejó sobre la identidad de nuestra cultura y mucha, mucha gente, por ejemplo, hay una, estaba por, allí por Corpa, en provincia de Ingabi, estado, justamente había estado un doctor ¿no? cuando se proyectó esta película, allí yo mismo me llevé la película y el proyecto, y el doctor que estaba viviendo muchos años en Estados Unidos y por casualidad ha, ha visto la película Ciudad de la Paz, y viendo la película se quedó en, en el cuerpo. Nunca vamos a querer volver a, a Estados Unidos. ¿no? Porque hay mensajes que te pueden llegar al corazón, que, que, que, que pueden reflexionar. Yo creo por eso, eh, yo quiero invitar a toda la población boliviana para que vean para que vayan a ver esta película, para que, pa que se... Eh, Percátim, ¿cómo era la historia en ese año 80, en década 70? No? ¿Quiénes, eran, ¿Quiénes eran los novios de la muerte? Muchos no sabemos quiénes son los novios de la muerte. Yo siempre también estaba ahí antes hablando de los novios de la muerte. ¿Por qué es los novios de la muerte? De la muerte? No, nadie sabe entonces que vean quiénes son los novios de la muerte. ¿no? Y sin duda, Reinaldo, como bien mencionas, hay mensajes que nos marcan y nos tocan al corazón. La película se ha estrenado en Santa Cruz y en La Paz. ¿A partir de cuándo va a estar en todas las salas del país? Eh, bueno, eh, comienzo eh, quizás apuntando de que una película eh, parecería que está lista, te terminada, cuando se le estrena. En realidad, su trabajo comienza cuando se estrena, porque de ahí para adelante lo que, lo que viene a ser una película es un provocador, un motivador respecto al tema propuesto por la película. Viene de preocupaciones que uno tiene respecto a la sociedad. Y es un poco el reflejo de la película. Eh, a partir del día 27, que es cuando... Hicimos la primera en Santa Cruz, está ya en cartelera en el multicine de Santa Cruz. Y a partir de anoche está ahí en cartelera en La Paz. Así y que no alto. hay excusas no, para el... no ir a ver el novio de la muerte. Reinaldo, Iván, de verdad los felicitamos desde todo el equipo de Aviala Televisión por este compromiso como bien mencionaban, de que toda la población conozca nuestra historia porque es un compromiso que nos debemos a nosotros mismos y de hacer memoria sobre nuestra identidad. No. Esperemos tenerlos en otra oportunidad. No, agradecidos nosotros porque el cine boliviano eh, tiene muy poca cabida hasta en la promoción en salas. ¿no? Las películas internacionales hasta tienen ingreso gratuito para decir que, que están estrenando. Así que agradecidos a ustedes. Y muy buen día a todos. El trabajo impecable. Muchísimas gracias por habernos acompañado.